La tormenta tropical Laura se convirtió en el cuarto huracán de la temporada en el Océano Atlántico y continuará fortaleciéndose en las próximas horas en el Golfo de México en su avance hacia las costas del sureste de Estados Unidos, donde puede tocar tierra entre el miércoles y el jueves como un potente ciclón de fuerza mayor con vientos de hasta 110 millas por hora. La tormenta marco se debilitó tras impactar en Luisiana, aunque sus remanentes tienen potencialidad de descargar intensas lluvias en esa región. El Centro Nacional de Huracanes emitió una alerta desde Texas hasta Luisiana. Dicha alerta significa que las condiciones de tormenta tropical son posibles en estas áreas. Para el miércoles por la tarde y condiciones de huracán con vientos de más de 74 millas por hora son posibles para el miércoles por la noche. Laura ha ocasionado al menos 13 muertes en su paso por Haití, República Dominicana y Cuba. Ahora se prevé que se intensifique rápidamente rápidamente en las aguas cálidas del Golfo de México. Las autoridades en Houston pidieron a los residentes que consiguieran suficientes suministros en caso de que se quedaran sin energía eléctrica por algunos días o tuvieran que ser evacuados de sus hogares. Luisiana y Mississippi declararon el estado de emergencia y abrieron refugios especialmente acondicionados para acoger refugiados y mantener la distancia social por la pandemia del coronavirus. Larza y hagamos Noticias Marisol Camacho.